Te Doy mis versos, más los como en viejos tiempos Puede que este sea el último, olvidar llega el intento No es nada sencillo, créeme que batallo gacho En día todo es un caos elevado y bien borracho Rencor no existe excepto solo el que me tengo Siendo un jodido imbécil que solo hace lejos esto Igual la vida y aquellos que bien me quieren Los que en paz la descansan lo llevo siempre en mi aliento Es otro sol y nuevo es otro aprendizaje Prospero en el camino mi fe se ha vuelto coraje Estoy cansado y quiero abandonar el barco Pero soy más que un burdo intento tonto mal logrado Ya no es gracioso quiero asesinar a alguien Comerme el mundo entero y a la barca fornicarme Serme mi amigo sé que saldré de este pozo No obstante cuando lo haga no volveré a estar contigo Chingo a su madre todo este puto pedo Gané el respeto entre toda la vaga de escopedo ¿Y de qué sirve? Sigo andando entre miseria. Pero que más me da? Se cosecha lo que siembra Los muros tiemblan, otra botella. Solo me da emoción todo aquello que me enerva. Forjo más hierba para ver si me relajo. O de menos ya me olvido y mando todo hacia el carajo. Te veo a lo lejos, los recuerdos matan lento. Es mi heridas no sanan aún conforme pasa el tiempo. Dentro de una esfera me encuentro, no veo salida. de caminar sin ti a lo largo es de esta vida. ¿Qué más da quima viviendo al día? En medio del desierto ha perdido el mapa al guía La travesía se comporta más compleja La tormenta impide ver más allá de mis dos cejas Yeah